El árbol del viejo tiempo ha muerto. Los vientos del cambio emergen en todas direcciones. Los últimos frutos del árbol del viejo tiempo están siendo sacudidos de sus ramas, cayendo despedazados, regresando a la paciente tierra. ¡Guau, calera! ¡Guau! ¡Ya de nuevo! ¡Guau, guau, ya los buenos frutos regresarán como resucita la semilla de lo nuevo el fruto malo morirá en su propia corrupción donde quiera los poderes de regeneración se preparan para la construcción de la segunda creación semilla entonada amarilla el árbol de lo nuevo reverdecerá nada de lo viejo Continuará. Ahora es el tiempo de dar cuentas. Ahora es el tiempo para estar preparados. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Seco! ¡Sí, oh! ¡Mira! ¡Sí, ¡Mira! Oh! ¡Mira! ¡Sí, oh! ¡Sí, oh! Dieiento! Mmm. Mmm. Oh. <sighs>